Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es ¿Por qué leer número 22? Y el día de hoy les compartiré un nuevo libro que todo social media debe tener en su cabo Okay, ¿Ok? Hoy arrancamos una nueva temporada con un libro que estábamos esperando hacía mucho tiempo. Un libro que entra a allanar el mercado de, los, de las publicaciones de social media en Colombia y que se titula Revoluciones, el marketing puede vendernos un mejor futuro. Un ebook escrito por Tuyo y Sasa y editado por Martes de Marcas bajo la licencia Creative Commons en 2013. Este libro se encarga de mostrarnos en un entorno atemporal las distintas revoluciones de la humanidad que han hecho posible que nosotros nos conectemos e interactuemos de la manera que lo hacemos hoy en día. Pero, ¿por qué leer revoluciones el marketing puede vendernos un mejor futuro? Específicamente porque la quinteta revolucionaria que nos ofrece tuyo es un modelo de pensamiento abierto para quienes quieran explorar el origen de las conexiones sociales que hacen que nos relacionemos hoy digitalmente. Asimismo, esta reinterpretación del marketing que nos proponen abreva de las nuevas líneas de investigación y asegura una clara comprensión de los nuevos entornos digitales, invitando al lector a hacer cosas y a la búsqueda de la generación de nuevos futuros, que sin duda alguna harán que Tuyo y Sasa abuse su pluma para ofrecernos nuevos temas. Este libro lo pueden descargar gratuitamente entrando a esta dirección buscando revoluciones. Lo pueden encontrar en, en cualquier formato de manera gratuita y además pueden encontrar allí el video de YouTube donde está la presentación de la obra en compañía de Tuyo y todo el equipo de Martes de Marcas. Bueno, si les ha gustado este libro tiene alguna duda o comentario, no duden en escribirnos a porqueleer.com o escribir, buscarnos en el, nuestro grupo en Facebook, numeral, por qué leer, o escribirme a mi Twitter, arroba Mario Álvarez o buscarme como el de los zapatos rojos. No quiero despedirme sin antes enviarle una felicitación muy especial a Tuyo y Sasia y a todo el equipo de martes de marcas por este gran trabajo y por nutrirnos a todos los que aprovechamos el tema de las publicaciones de social media para este tipo de espacios. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero compartir con ustedes nuevamente. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.